Un nuevo día en la oficina para salvar a la Astrofísica Española. Me espera un día lleno de retos. Leñe, un ordenador nuevo. Será un regalo de dirección por mi nuevo artículo. Y eso que aún no está publicado. La verdad es que pusimos ese ordenador ahí porque lo íbamos a tirar. Creo que tenía Windows 95 o anterior. Tú y yo vamos a hacer grandes cosas, baby. Tengo Fimática a nivel usuario. ¡Anda! ¡Un email del editor de la revista! Será para decirme que acepta mi artículo de la revisión fina de la paralaje de Zeta Pupis. Eh, estimado... La, la, la, en lo referente a su solicitud de publicación por parte de nuestra revista de su artículo Estudio de la paralaje anual de la estrella Z Pupis, una revisión, comunicarle que esta ha sido... ¿Rechazada? ¿Rechazada? Rechazada por el principal referí, alegando la ausencia en dicho artículo del análisis de errores. ¿Errores? La ausencia del análisis de errores que debe acompañar todo tratamiento de datos científicos. Tiene usted un breve periodo de alegaciones. En cualquier caso, le sugerimos su publicación en otra revista. De hecho, se lo imploramos. Un saludo, el editor. Postdata. Y por favor, absténgase de usar Comic Sans como principal tipo de letra de su artículo. ¿Que no use Comic Sans? ¿Que mi artículo está rechazado? ¿Que no contiene análisis de errores? Si mi artículo no tiene análisis de errores, es porque no tiene errores. Tú si sí quieres un error, pero en la naturaleza. ¡Maldito referí anónimo! Si es que no das la cara. ¡Si es que me llevan los nervios! Contente, astrónomo. Debes de aceptar la regla del sistema de publicación científica. Si el referí quiere análisis de errores, análisis de errores habrá que darle. ¡Pecario! Aunque mis datos observacionales están a la altura del extraordinario instrumental que empleo, por el bien de la comunidad científica le envío una nueva versión de mi artículo para el Aje Anual de la Estrella Z Pupis, otra revisión, incluyendo un somero análisis de errores, tal y como solicita su referí. Se despide atentamente... ¿verdad? Toma errores, referí y ahora a disfrutar del trabajo bien hecho. Becario, becario, tráeme una pesicola, otra para ti, pagas tú. Uy, un email. Mi muy estimado, bla bla bla bla bla. Gracias por la inclusión del análisis de errores... La, la, la. No obstante, sigue sorprendiendo que usted logre precisiones de milímetros por segundo en el movimiento de una estrella que está a miles de años luz empleando para ello un telescopio obtenido en el Carrefour. ¡Ja! Yo con mi telescopio talamanca soy capaz de observar el Big Bang si me da la gana. ¡Me trefe. ¿Qué leche se va a expandir? ¿No se expande? No lo dudamos. En cualquier caso, este hecho ha pasado a ser irrelevante ya que el refería ha detectado una posible manipulación en la representación gráfica de dichos datos ¡Para la música, leñe! Estimado editor, me parece un insulto que sugiera la posibilidad de que yo haya manipulado los datos de mi observación astronómica. Jamás haría algo tan reprobable. En todo caso, he ayudado un poquito al Universo a comportarse como debe. Ruego a su referir, reconsidere su informe por el bien de las leyes de la física y de la astronomía. Reciba un cordial saludo. Y todo por subir un punto un poquito más arriba de la gráfica. Si es en esos detalles donde está el Nobel. Ya, pero es que además las gráficas incluidas en su artículo astronómico guardan un extraordinario parecido con las empleadas por Eric Polman en su legendario artículo Impacto del ejercicio saludable en la obesidad infantil Es más, todo el texto de su artículo es exacto al de dicha de referencia hasta la bibliografía con la devoción que se le tiene a Eric Polman en esta revista el referí Si es que uno ya no se puede fiar de lo que se baja a internet en breve le adjuntaré una revisión menor de mi artículo incluyendo unas nuevas gráficas, nuevos datos, nuevo análisis de errores, nuevas conclusiones, un nuevo título además de cambiar el tipo de letra. Suyo afectísimo. ¡Becario! ¡Becario! ¿Cómo saber si un trabajo científico merece ser publicado? Las revistas especializadas emplean la llamada revisión por pares, en las que dos o más árbitros o referís, expertos en el tema, evalúan dicho trabajo de manera independiente, anónima y no remunerada. Los referís pueden recomendar la publicación, sugerir modificaciones o rechazar el trabajo. La revisión por pares es uno de los pilares del sistema científico actual, pero no es un sistema perfecto. ¿Cómo evitar los intereses y sesgos personales de un referí a la hora de evaluar un trabajo? Además, el sistema es lento, no favorece los trabajos controvertidos ni evita la publicación de artículos fraudulentos. Cada vez más autores apuestan por una publicación abierta en Internet, dejando a la comunidad científica que juzgue la validez e impacto de su trabajo. Estimado, no, no, no. Su artículo ha sido definitivamente rechazado. Le recomendamos la presentación del mismo en otra publicación más acorde, como pueda ser el Insigne Boletín Celeste de Talamanca de Jarama. ¡Pero si este artículo te fue portada del Insigne Boletín Celeste de Talamanca de Jarama! ¡Si es que lo no leen! ¡Si es que me llevan los nervios! ¡ah! ¡Si es que me llevan los nervios! Me has hecho daño, Riffy. Control. Aquí. Me has hecho daño. Esto que coño es.